Dura la bandera. ¡Bandera! ¡Bandera enemiga! ¡De vuelta! ¡Nuestro equipo tiene la bandera enemiga! ¡Tienen nuestra bandera! ¡Qué mal! Vemos al portador de la bandera enemigo. Enemigo con bandera expuesto Objetos potenciadores en camino Bandera de vuelta Bandera capturada Matanza Objetos potenciadores disponibles yeah <laughs> oh <my God. laughs> ¡Pueden verte, Espartan! ¡Trae la casa, Espartan! ¡Conocen nuestra posición! <risa> ¡Captura! Un aliado tiene la bandera. Ya llegan los objetos potenciadores. ¡Objetos potenciadores en juego! ¡Los tengo encima! Bandera capturada. Espectacular. ¡Victoria!